Soy Naki Soto y esto es Dilo Bien. La presentación comienza mucho antes de subir a escena. Conozco personas que justamente por tensión, por miedo, por reacciones adversas ante la posibilidad de presentarse se olvidan de las dinámicas que ocurren justo antes de la presentación e inclusive después de ellas. Cuando les digo que arranca antes es que el asunto del ánimo para presentar delante de otros hay que ensayarlo con tiempo de antelación y eso incluye hasta la llegada al lugar. Y por eso es importante tener en cuenta al menos cinco estadios, además de la presentación con los cuales debiéramos tener interacción. Y el primero de ellos es presentarnos. Nadie está obligado a saber quiénes somos. De más reciente data, me ha tocado ver a personas que por ser muy famosas en espacios digitales, en redes digitales, llegan a eventos creyendo que los otros tienen que saber quiénes son y no necesariamente es así. Puede ser un extraordinario influencer en Instagram, en Twitter y no necesariamente serlo en la vida real y no cuesta nada llegar a un evento y presentarte, decir hola, buenas tardes, soy Naki Soto y vengo a hablar hoy de comunicación y vocería advertirle a la gente de producción quién eres, es bueno y es importante además para que te conduzcan al espacio donde vas a estar trabajando para que te presenten la sala de trabajo. Por favor, preséntate. La segunda es sonríe. ¿Cómo es la cosa? Ajá. Desde que te bajes del metro, de la camionetica, del estacionamiento trata de sonreír. Una manera de cambiar el ánimo, de ayudar inclusive a la postura Corporal está asociado a la risa, a la posibilidad de sonreír. Y el primer estadio del saludo que vamos a tener con cualquiera siempre va a ser visual. Y allí está el, la tercera línea de mi recomendación. Miren. Todo el tiempo estén mirando ya se los dije antes ojos miran ojos no esperen a estar en escena para hacer contacto visual con otros y en ese ánimo tener algún tipo de familiaridad de reconocer a alguien de ser simpático para alguien y captar su atención mucho antes de estar en escena Cuatro, tómense el tiempo una vez que ha terminado la presentación para compartir con otras personas que hayan presentado con ustedes para compartir con la audiencia y tomarse ese tiempo supone también tenerla Propiedad de tomarte una foto, de compartir tus datos con esas personas. Si alguien tiene a bien decirte que le gustó la presentación, que la pasó buenísimo, que estuvo chévere, ten tú también la propiedad de darle las gracias y esas gracias no son solo in situ, sino que también debieras llevarlas a digital y esa es la quinta recomendación. Toda foto en la que haya sido etiquetado, video, que hayan compartido con tu nombre. Porfa, agradecelo, dile al otro, qué bueno, qué chévere que estuviste allí, qué bueno que hayas disfrutado de la presentación. Trata de llevar el agradecimiento a otro estadio, de no ser solo el sujeto pasivo, el que te escuchó en una presentación, sino que también puede ser tú igual en una cuenta Twitter, tú igual en una cuenta en Instagram o en Facebook. Date el espacio de agradecer, de conocer a otros más allá de la presentación que comienza mucho, mucho antes de subir escena. Si vas a decirlo, dilo bien. Oh, <music> oh,